la manera en que puedes ver las cosas, eh, entenderlas, la manera en que te aproximas a ellas, todos los aspectos que vimos en tu ley la negociación, eh, también eh, la UFM, la estrategia, entiendes que detrás de todo siempre hay números y es importante conocer de los números. Definitivamente, eh, creo que es una parte importante de, de, del eslabón, entender los números y tomarle ese aprecio eh, para que de una u otra manera sean parte de tu entorno y de tu crecimiento profesional. Los beneficios tangibles eh, que ha aportado eh, la carrera a mi profesión eh, los puedo resumir, digamos que buscar eh, ese, ese camino que nos lleve a que eh, todos los proyectos y todos los análisis busquen esa eficiencia y que tengan esa armonía entre la economía y, y, y las finanzas y, y buscar el mejor beneficio. Siempre entendiendo eh, que hay que conocer o entender que hay un tema macroeconómico que siempre está presente y creo que ese es un aspecto que, que, que definitivamente ha sido importante eh, y como decía anteriormente, eh, todas esas habilidades y herramientas que te dan para poder acercarte a los problemas y poder desarrollarlos conjuntamente con otras personas que definitivamente en ese momento no conoces y que tienes que hacer ese clic de inmediato para poder eh, llegar a una solución. Nunca creí que iban a poder o, o tenían Dentro de su portafolio, tantos elementos tan eh, provechosos y e enriquecedores. Creo que el conocimiento y la manera en que lo imparten a personas que eh, de una u otra manera no están familiarizadas con los números, que en mi caso soy abogado, eh, definitivamente que ha sido muy provechoso y superaron todas las expectativas.